El primer tribunal colegiado aplazó este jueves el conocimiento del cese de la prisión preventiva contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros a su vecino Francisco Antonio Valle, hecho registrado en el ensanche Águila de esta ciudad en fecha 7 de mayo del año 2018. El abogado Rafael Moquete aseguró que la parte acusada pretende dilatar el proceso, por lo que se mantendrán pendientes hasta obtener la pena máxima. He citado. A comparecer a la audiencia a los fines de conocer el cese de la medida de coerción. Ustedes saben que la medida de coerción, el código establece que deben ser impuestas no por más de 12 meses. Eh, el colega que, de, que defiende al imputado había depositado unos documentos, presupuestos, se llaman, y no, no habían sido notificado. Eso dio al traste que la audiencia de hoy se fijó para el día 14, el martes. ...que también se va a conocer el fondo del proceso... ...los abogados, la familia, la sociedad... ...de seguimos vigilante... ...es el cese de medidas de, co de coerción, ...la vemos como una táctica dilatoria... ...porque muchas veces se, se aplazó la audiencia... ...por falta del abogado... ...por falta hasta de la misma justicia... ...y hemos llegado al año... ...el día 9... ...sin que él ha sido, haya sido juzgado. El abogado del imputado Francisco Rodríguez... ...manifestó... ...esta es la primera vez que se iba a conocer lo que es el cese de la prisión preventiva. Hoy precisamente cumple nuestro representado un año guardando prisión y la norma establece que el plazo máximo de la prisión preventiva es de un año. Eh, lo que ocurrió fue que la juez hace 16 días revisó de manera oficiosa la medida de coerción y la renovó por 16 días porque la ley le prohibía o le prohíbe eh, renovarla más allá del año entonces hoy se iba a revisar esa situación nosotros presentamos en el día de ayer una serie de presupuestos pero además la jueza estableció que como quiera había que aplazarla porque ella no había dado la resolución anterior que es la que se va a revisar familiares del hoyo occiso coinciden con las afirmaciones del abogado moquete pues reiteran se está jugando con el tiempo que un hecho ya que ha pasado del año eh, se dé a conocer ya de manera definitiva lo que es una condena máxima a una persona que cometió un hecho eh, que apenó no solo a nuestra familia ni la de él a San Francisco de Macorís y el país. Recordamos que en este hecho también resultó herida Escarlen Dominici, esposa de la víctima. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.